Bueno, hola, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende a de qué hora estés escuchando este video, esta clase número 4 de astrología. Aprende astrología fácilmente, paso a paso. En realidad, como te explico cada eh, en cada video, estos son videos lo más cortos posibles eh, para ir haciendo un backup de eh, todo lo teórico. Eh, las prácticas las hacemos todos los martes y todos los sábados a las 19 horas en vivo. Practicamos con cartas natales en vivo. Entonces, acá de lo que yo te voy hablando es de lo teórico, de las generalidades de, de lo que tenés que tener medianamente eh, eh, en tu mente estos conceptos. Entonces, si hay algún concepto que se te escapó, que se fue, que sé yo, ya sabés, que lo tenés en este video, pero también lo tenés en la descripción. Yo todo lo que digo... No todo, sino un resumen de lo que digo en este video, yo te lo dejo en la descripción para que vos puedas tenerlo como una ayuda a memoria. Eh, esto, estas clases las subo una vez por semana. Todos los miércoles sube una clase nueva. Y hoy te dije que vamos a hablar de los planetas. Vamos a hablar de los planetas interiores, eh, porque en, era mucho en una sola clase hablar de los 10 planetas. Te recuerdo que en astrología, la luna, si bien sabemos que es un satélite natural, por supuesto, eh, lo tomamos como un planeta. Así que bueno, eh, te invito a que si te gustan las clases, si te gusta lo que ves en este canal ecléctico Donde te podés llegar a encontrar de todos los temas eh, Que te suscribas, que le des like al video Que le des clic a la campanita Y ahí donde cuando se abre la ventanita... De, de la campanita eh, Pone en todas Para que te avise cada vez Que yo subo un nuevo vídeo. Eh, también ahora te, Tenemos la modalidad en el canal De que podés unirte al canal eh, Como miembro del canal Esa parte es paga eh, Tienes tres opciones para unirte Así que bueno, te invito también ...a unirte como miembro de mi canal... ...y tener también... Eh, ...otro tipo de... Eh, ...de contenido exclusivo... ...para los miembros del canal... ...bueno... ...siempre yo te dije que íbamos a... ...partir de esto... ...este es el mapa del cielo... ...esto sería el planeta Tierra esto sería el cielo acá estarían los planetas dando vueltas supuestamente en ese egocentrismo que tenemos los seres humanos pensamos que el planeta está fijo y los planet eh, el planeta tierra está fijo y el resto de los planetas son los que se mueven pero es como lo vemos desde acá y eso es como llega la energía eh, y más allá de los planetas, las 12 constelaciones del Zodíaco. Los 12 signos, de los cuales ya hablamos, generalidades de los signos. Igual el tema no se agotó ahí, vamos a ir, a, eh, ca en cada clase van a ir aprendiendo algo nuevo. Entonces, los planetas los vamos a ver en tres clases. Hoy los planetas interiores... Generalidades, luego los planetas exteriores, generalidades y después vamos a hacer una tercera clase con una profundización un poquito más sobre cada planeta, sobre los 10 planetas del Zodíaco. ¿A qué le llamamos planetas interiores? A los planetas que están girando en torno al Sol. En, o sea, que están girando entre el Sol y la Tierra, ¿sí? Pero hay un planeta que está girando fuera de ahí, o sea, estaría la Tierra antes, que es el planeta Marte, que igual por la cercanía con la Tierra lo tomamos como un planeta interior. Después tenemos dos planetas más, Júpiter y Saturno, a los cuales... Eh, se le llama eh, eh, los planetas limítrofes y después los exteriores. En realidad yo los tomo a partir de Júpiter todo como exteriores. Entonces, ¿de cuáles planetas vamos a hablar? Vamos a hablar del Sol, de la Luna, de Mercurio, de Venus y de Marte. Esos son los cinco planetas que vamos a ver hoy. Vamos a ver la generalidad de los planetas. Después tenemos que ver cada uno de esos planetas en cada signo. Entonces, ahí vamos a decir, bueno, el Sol en Aries. El Sol ya lo vimos, porque el Sol marca, es la segunda clase, eh, el Sol marca qué significa... El, el signo de Aries, entonces cuando hablamos de las generalidades de los signos estábamos hablando de el sol en ese signo pero ahora vamos a ver por qué cuando decimos el sol en Aries, el sol en Tauro en realidad estamos hablando de las generalidades de ese signo o de esa constelación entonces vamos a poner el sol que en este momento está transitando por Leo y este es el símbolo. Siempre lo van a encontrar con este símbolo. Un redondel y un punto en el medio. El Sol es el planeta regente del de signo de Leo. Está exaltado en Aries. ¿sí? Eh, después en otras clases vamos a ver ¿Qué significa que está exaltado? ¿Qué significa que está exiliado? ¿Y ¿Qué significa que está en caída? Está exiliado en acuario y está en caída en libra. ¿Sí? Astrológicamente se piensa que el sol representa la conciencia del ego. El yo y su expresión. El poder personal, el orgullo y la autoridad. Cualidades de liderazgo y los principios de la creatividad, la espontaneidad, la salud, la vitalidad y la fuerza de la vida. Por eso, porque está relacionado con la conciencia del ego, el yo y su expresión, es que cuando hablamos de cómo son los leoninos, estamos hablando de el sol, o sea, cuando hablamos de las generalidades de Leo, ...estamos hablando del sol en Leo... ...cuando hablamos de Virgo... ...estamos hablando del sol en Virgo... ¿sí? Creo que se puede entender esa parte fácilmente... Eh, ...el sol también... ...es como vemos a nuestro Padre... ...en las cartas personales... ...el sol representa a nuestro Padre... ...pero no es como es nuestro Padre sino cómo nosotros lo vemos o lo vimos. Cómo nos resultó la autoridad paterna. Por eso, en general, las personas con sol en aries tienen dificultades para tener un buen trato con el padre porque lo ven siempre como, eh, como un guerrero y no siempre lo admiran. Eh, las personas con el sol en Leo, al padre lo ven siempre como, eh, como un amigo. Sí, así en cada signo, dependiendo de la cualidad de cada signo. Bien, ahora vamos a hablar de la luna. El símbolo de la luna es este, la, la luna. <ríe> eh, y, y siempre lo van a encontrar de esta manera. La Luna eh, es el planeta regente de Cáncer, ¿sí? de este signo de Cáncer, y se encuentra exiliada en Capricornio, siempre los, el exilio se da en el signo opuesto. Acá en Capricornio se encuentra exiliada, exaltada en Tauro, y en caída está en eh, Escorpio. O sea, en este momento la luna está en caída. En la mitología romana, la luna está representada por Diana, la diosa de los cazadores. Astrológicamente, la luna <coughs> está asociada con el aspecto emocional de las personas. Inconsciente, costumbres, ritmos, recuerdos y estados de ánimo y su capacidad para reaccionar y adaptarse a lo que te rodea. También se asocia con la madre, el instinto maternal o la necesidad de nutrir, el hogar, la necesidad de seguridad y el pasado, especialmente las primeras experiencias y la infancia. O sea, la luna, así como el sol es, como vemos a nuestro padre, la luna es como vemos a nuestra madre. ¿sí? Eh, y esencialmente es como sentimos. El sol es como somos y la luna es como sentimos. Son las emociones y nuestro modo de reaccionar ante ellas. Vamos con el planeta Mercurio. Mercurio lo van a ver que es igual que el símbolo de, de Venus, pero con unos cuernitos arriba. ¿Sí? Es el círculo, la cruz y como si fuera un medio círculo arriba. Mercurio es el planeta regente de Géminis y también es planeta regente de Virgo rige a Géminis y rige a Virgo comparten estos signos comparten planeta regente se considera exaltado en Virgo eh, y posiblemente también en Acuario estuviera exaltado se encuentra exiliado en Sagitario o sea en el eh, opuesto a Géminis y también exiliado en Piscis En Piscis se da que también se lo puede llegar a considerar en caída. Bien. En la mitología romana, Mercurio es el mensajero de los dioses. Es conocido por su velocidad, eh, por su rapidez... Y astrológicamente, Mercurio representa los principios de la comunicación, la mentalidad, los patrones de pensamiento, la racionalidad, el razonamiento, la adaptabilidad, la variabilidad. Mercurio rige la enseñanza y la educación, el entorno inmediato de los vecinos, hermanos y primos el transporte en distancias cortas los mensajes y las formas de comunicación tales como correo correo electrónico teléfono los periódicos el periodismo la escritura perdón eh, habilidades de recopilación de información y destreza de física eh, mercurio representa todo eso porque es todo lo que son los procesos mentales mercurio representa al hemisferio Lógico. Eh, Mercurio es eh, esencialmente eso, el pensamiento, las ideas. Vamos con el signo de Venus. Venus eh, es el planeta regente, acá lo tiene el símbolo, el circulito con la cruz es de Tauro y de Libra rige a ambos signos eh, está exaltado en Pisces eh, en Aries y en Escorpio se encuentra en exilio ¿sí? porque son los eh, los planetas, los signos opuestos a sus domicilios, se encuentra en exilio y en Virgo se encuentra en caída. Ya les digo, en otra clase vamos a ver qué significa que un planeta esté en exilio, esté en caída, eso lo vamos a ver después, más adelante, no nos apuremos. En la mitología romana, Venus... Eh, es la diosa del amor y la belleza, famosa por las pasiones que podía provocar entre los dioses. De la misma manera la calma, la superficie de hermosas nubes eh, que, que el planeta Venus representa, esconde dentro eh, de su atmósfera calurosa y densa y una intensa actividad volcánica. Astrológicamente, astrologicamente, perdón, Venus está asociada con los principios de armonía, belleza, equilibrio, los sentimientos y afectos y el impulso de simpatía y de unirse con los demás. Está involucrado con el deseo de placer y sensualidad, así como con los bienes personales, la comodidad y la vida fácil. Rige las relaciones románticas, el matrimonio y las asociaciones empresariales. Las artes, la moda y la vida social. Es una equivocación muy común decir que Venus representa el sexo. En cambio, Venus representa la sensualidad. No la sexualidad, sino la sensualidad. Y se comparte... Eh, y su contraparte, Marte, sí representa al sexo. Eh, también representa al género femenino. En la mujer representa cómo es y cómo se siente el nativo como mujer. Para los hombres representa lo que le gusta en una mujer y cómo ve a las mujeres. ¿Sí? Bien, <coughs> yo esto se los puse... Eh, porque por supuesto toda esta información que le estoy leyendo no es eh, escrita por, por mí directamente sino son recopilaciones que fui haciendo de libros de cosas que, eh, que me fueron llevando a este aprendizaje se los puse pero yo no estoy muy de acuerdo en hacer esas diferenciaciones entre... Eh, como un hombre eh, con Venus en un determinado lugar ve a las mujeres, o cómo las mujeres se sienten a sí mismas. Yo creo que el planeta trasciende eso y que no hay que hacer esa diferenciación. Pero eso es algo mío particular. Para Marte, que es el último de los planetas que vamos a ver hoy, o sea, los planetas llamados interiores, Marte, que es el circulito con la flecha hacia arriba, es el planeta regente de Aries y también es el planeta regente antiguo de Escorpio. Antes que se descubriera Plutón, que es el regente moderno de Escorpio, Marte regía a Aries y a Escorpio. Por eso está relacionado Escorpio con el sexo, no con la sensualidad, sino con la sexualidad. Eh, está exaltado en Capricornio. Eh, Marte es el dios romano de la guerra y el derramamiento de sangre, cuyo símbolo es una lanza y un escudo, de la que se deriva de su glifo. El símbolo de Marte es también el del sexo masculino, eh, pues este dios recoge el arquetipo masculino y del hombre en plena capacidad de procrear y mantener relaciones sexuales. De esta forma, Marte simboliza al hombre como sexo y a la testosterona, la violencia y la agresividad, así como la energía para acometer proyectos. Es la fuerza de la vida masculina en oposición a la fuerza de la vida femenina, que está simbolizada por la diosa Venus, que es lo que decíamos antes. Astrológicamente, Marte está asociado con la confianza y la afirmación de sí mismo, la agresión, la sexualidad, la energía, la fuerza, la ambición y la impulsividad, como en la figura masculina. Para el hombre representa cómo es él como hombre y para una mujer es lo que le gusta en un hombre. Junto a Venus son las figuras masculinas y femeninas del Zodíaco. Marte y Venus, las figuras eh, masculinas y femeninas respectivamente del Zodíaco. Bueno, esto es la clase esta... Número 4, que son generalidades de los planetas interiores. En la próxima vamos a ver las generalidades de los planetas exteriores. Y después vamos a ver clase por clase, o sea, van a ser 10 clases, en las que vamos a ver cada eh, uno de los planetas en los 12 signos como funcionan bueno gracias por acompañarme por estar ahí siempre eh, les agradezco suscríbanse síganme en instagram que tengo instagram marcelo cheiro díaz igual que el canal se llama in el instagram también tenemos un grupo muy lindo de astrología en telegram eh, que casi todos los que se conectan eh, todos los martes y los sábados a las 19 horas en vivo eh, están ahí en el grupo de Telegram y se arman discusiones muy lindas y, y debates de ideas respecto a la astrología y donde subo también información. Eh, ahí si tenés telegram lo buscas como curso de astrología y, y unite al grupo ya somos más de 40 en el grupo gracias por estar ahí siempre un abrazo muy grande y nos volvemos a encontrar eh, en esto de aprender astrología fácilmente el próximo miércoles a, a la hora que lo mires Chao. Hasta ese entonces.